Hola gente, hoy vamos a ver un poco cómo crear objetos 3D a partir de una imagen, en este caso es un llavero con el logo de la banda La25 que estamos haciendo para nuestro amigo Maxi. Vamos a ver un poco el proceso y espero que les sea útil. lo que vamos a hacer es importar la imagen que vamos a utilizar de fondo yo la dejé por acá en algún lado veamos, modelos, la 25, acá está que es la imagen que me mandó Maxi esto que hacer, nos va a servir es para usar de referencia para ir creando los contornos que después vamos a transformar en 3D a ver un poquito, vamos a acomodar una capa Donde guardar el dibujo Y vamos a bloquear la capa del dibujo Para que no se nos mueva y no nos moleste Este nuevo mundo Me tiene un poco podrido Con estas barritas Ahí estamos Bien Vamos a tratar de setear los colores Por defecto Y ahora vamos a ir tomando Formando los contornos para eso vamos a seleccionar las curvas de Bézier, que son las curvas que se pueden doblar y vamos a elegir dos puntos y luego, manteniendo apretado en el segundo punto, podemos ir dándole curvaturas a las líneas. ¿Sí? Luego vamos a ir buscando los puntos clave donde irán las curvas sin preocuparnos mucho por si quedan bien alineados o no. Eso en este momento no es realmente importante. Sino que lo que necesitamos es darle toda la vuelta al contorno. Vamos a repetir este proceso para cada uno de los pelitos. Como verán, ahí se ve muy feo. No se preocupen, ya los vamos a arreglar luego. Muy bien, vamos apurando un poquito las cosas. Así nos hace eterno el video la última tarea es unir y ahora seleccionamos la herramienta de mover puntos y vamos a ajustar cada punto de nuestra curva de manera separada tratando ahora sí de ajustar a la imagen cuando tenemos un punto medio rebelde que nos genera curvas pero no nos sirve porque queremos un ángulo recto lo que podemos hacer es decirle al Inkscape el tipo de punto que queremos, para eso seleccionamos el marcador y lo cambiamos a una curva con dos brazos independientes para hacer ángulos ángulos ángulos fijos este proceso requiere un poquito de paciencia y ahí tenemos los ángulos independientes de entrada y salida con esa herramienta nuevamente vamos a hacer repetir esto a lo largo de toda la figura de todo el Perfecto, ya tenemos todo el primer contorno, como verán quedó bastante exacto al crear la imagen. Ahora, tras cámaras, voy a terminar de hacer todo el resto del contorno para poder mostrarles el resultado final. Ahora que tenemos completo el boceto, vamos a ver cómo compararlo con el boceto original. ¿Sí? Esa es la imagen de la cual partimos. Y esa es la imagen que vimos, bastante ¿No? bien para Para poder exportar esto al programa 3D, lo primero que vamos a hacer es seleccionar todo y convertir los objetos en caminos para poder trabajarlo con facilidad. Antes que nada, ahora tenemos que solucionar un pequeño problema. ¿Sí? Lo hacemos con la herramienta de selección. Elegimos los nodos y los unimos. Esto es para evitar que después nos queden agujeros en el modelo 3D. Bien. Si lo vemos esto respecto a la página, este tendría a ser el 0,0. 0. Así que vamos a moverlo nuestro boceto con una coordenada más o menos por ahí para que en 3D lo podamos trabajar en 0,0 lo otro que vamos a tratar de trabajar es un poco el tamaño que tenemos ya que de aquí vamos a exportar uno a uno al, tra al tamaño en que vamos a imprimir finalmente para eso ponemos un par de reglas para ver en qué tamaño estamos trabajando y vamos a hacer una medida rápida esta puede haber mejores, esta que me gusta usar a mí y ahora tenemos que esto mide aproximadamente 61 milímetros vamos a hacer que esto mide 40 y por lo tanto ajustamos la guía más o menos por esa altura no tiene que ser exacto seleccionamos todo de nuevo y ya checamos nuestro modelo para que la guía de esta manera va a tener aproximadamente 4 centímetros de ancho. Así sacamos la guía. Y ahora sí pasamos a hacer una última revisión para ver que esté todo bien. Y salvamos el archivo de caminas como ese eje plano por para mantener la compatibilidad un poco más exacta una vez hecho esto pasamos entonces al programa 3D bueno gente la verdad es que quedó bastante largo esta primera parte por lo tanto vamos a cortar acá y les prometo que luego del fin de semana voy a editar y subir el video de cómo hacer a partir de este objeto la pieza 3D y luego vamos a hablar un poco de impresoras 3D y mostrarles el resultado. Espero que tengan paciencia, que les haya gustado y que les haya servido. Soy Ricardo y esta es el laboratorio de text. Hasta luego.